Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter. En el episodio de hoy vamos a estar analizando el nuevo concurso de Google llamado Flutter Clock. Flutter Clock es un nuevo concurso lanzado por Google que vamos a estar analizando hoy. La idea es en la primera parte del video analizar un poco cómo participar, cuáles son las condiciones que tenemos que hacer y luego en la segunda parte vamos a tratar de hacer un ejemplo de una posible entrada de prueba para ver cómo son esos pasos y ayudarlos a ustedes si tienen ganas de participar en el concurso que lo puedan hacer sin ningún problema. Vamos a ir a la compu y vamos a ir viendo un poco de qué se trata este concurso. Take the Flutter Clock Challenge se llama, create a beautiful clock face UI básicamente lo que nos piden es que creemos la parte visual de un reloj este dispositivo que se ve acá en pantalla, aparentemente es un... acá dice reloj inteligente de Lenovo se que es un producto que va a salir nuevo, que va a correr flutter, lo cual es bastante interesante y nos desafían a crear la parte visual que muestra la hora, que muestra el clima y no solamente nos desafían sino que también nos ponen una recompensa podemos ganar una iMac Pro de un valor aproximado de $10,000 dólares si salimos seleccionados, lo cual es bastante interesante y también hay premios en eh, Google Assistant y el reloj inteligente mismo. Más adelante nos dice que las entradas van a ser revisadas por un panel de Google, el criterio de votación va a ser estética visual, por lo tanto si son como yo que no tienen ni un poquito de, de idea de diseño, eh, les va a salir algo que va a ser bajo en puntos ahí. La novedad de la idea, es decir, cómo presentamos la hora, puede ser algo novedoso. No necesariamente tiene que ser algo que todo el mundo use después. Si es un concurso, ganan las mejores ideas, los más novedosos. No necesariamente va a ser algo que va a estar en el reloj. Luego. La calidad del código, así va a ser importante ser prolijos. Y el overall execution que vendría a ser la performance. Este concurso está auspiciado por Flutter, por Google Assistant y por Lenovo. Esta es la parte interesante, los premios. Tenemos el gran premio de una Apple Mac mini que tiene un valor de... Perdón, una Apple iMac Pro que tiene un valor de 10 mil dólares aproximadamente. Obviamente acá nos hacen la aclaración de que el premio puede cambiar dependiendo de en qué país estemos, es decir, no hay garantía de que por ejemplo en Argentina nos, nos hagan llegar este premio porque no sabemos si pasa por la aduana, cuatro ganadores se van a llevar un Smart Display de Lenovo que este no lo conozco mucho, pero si lo abrimos, estamos viendo en pantalla lo que es el Smart Display de Lenovo viene con Google Assistant parece ser una especie de reloj inteligente o una especie de como el mismo Google Home se lo ve bonito, tiene ahí unos toques como de fondo de madera interesante para, para ganárselo, anda aparentemente en Portrait y en Landscape, tiene como dos orientaciones ahí lo vemos en modo vertical, interesante y 25 pueden llegar a ganar un Smart Clock que también tiene Google Assistant pero este tiene pinta de ser menos interactivo este tiene pinta de tener YouTube y llamadas telefónicas este tipo de cosas. En cambio el reloj tiene pinta de ser solamente un reloj que puede controlar cosas de la casa, tiene parlante para reproducir música, es menos interactivo. No deja de ser interesante por eso, pero no es la gran cosa tampoco. Igual si me gano uno no me ofenda ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo empezar? lo vamos a ver en la segunda parte del video. esta sería la parte de código tenemos un repositorio de cual partir ahora vamos a verlo bien de en detalle, vamos a saltarlo un poquito y vamos a ver un poco los requerimientos de las cosas que tenemos que subir por un lado nos dicen que nos dan un mock de la clase Clock Model API. eso significa que no tenemos que pegarle a ningún servicio, en ningún bucket, nada cuando desarrollemos, ahora lo vamos a ver. Vamos a trabajar con un modelo que tiene datos falsos. Y luego eso cuando corre en el reloj. Y luego cuando corra en el reloj real esa información se va a ir actualizando. Así que no tenemos ningún problema. Acá nos dicen que el aspect ratio, es decir, el tamaño de pantalla es 5.3. 3 súper importante para cuando planeemos la parte de diseño, para que las proporciones tengan sentido. Lo bueno es que es fija. Y en la aplicación de ejemplo lo tenemos hardcodeado así, así que podemos probar exactamente cómo se va a ver, podemos utilizar los iconos de material design si lo queremos, cualquier asset que generemos nosotros, es decir, todas las imágenes, eh, fondos, animaciones, cualquier cosa que hagamos debería estar incluido en el paquete final. Después nuestro reloj no puede tener interacción con el usuario, es decir, no hay que poner botones, no hay que poner gesture detector, es súper simple, es, es un concurso medio de diseño de UI más que de programación y de... De fichos para el usuario, no se puede eh, reproducir audio incluyendo a las alarmas, eso me parece que lo maneja todo el reloj por afuera de lo que es la interfaz visual. No podemos hacer request HTTP de ningún tipo, no podemos coleccionar datos del usuario de ningún tipo porque eso está penado por la ley de privacidad y no podemos agregar ningún contenido de copyright o trademark de. En ninguna de las imágenes, es decir, no podemos hacer un reloj de Coca-Cola o Sprite o cualquier marca que se les ocurra. Tenemos tiempo hasta el 20 de enero del año que viene, del 2020, para entregar nuestra aplicación y nuestro código tiene que estar público antes del 5 de febrero. Es decir, antes del 20 de enero lo tenemos que publicar, eh, lo tenemos que mandar a Google. Y sí o sí, antes del 5 de febrero, nuestro código tiene que estar público. Antes del 5 de febrero lo podemos tener en un repositorio privado, por si no queremos que nuestra idea se dé a conocer antes de tiempo para no darle ideas a otros. En mi caso medio que no me va a importar porque no creo que nadie se inspire en algo que, que yo diseñe. Eh, se puede especificar si queremos que se pruebe en Android o en iOS, por una cuestión de que si tenemos alguna preferencia de que nosotros solamente tenemos Android por ejemplo o solo iOS y queremos asegurarnos que ande lo mejor posible y tenemos que grabar un video de unos 30 segundos mostrando la interfaz del reloj, eso es todo lo que tenemos que subir, nuestro código, un video y un screenshot, vamos a ver un poco las reglas la primera regla es que todo el trabajo que se haga tiene que estar hecho por uno mismo, es decir, no puede incluir algo de terceros. Solamente se permite una entrada por participante, si subimos varias veces se va a tomar la última que, que subamos. No podemos subir un reloj que ya exista antes del anuncio del, de este concurso, es decir, si nosotros vamos a dribble y nos pretendemos robar un diseño de un reloj que hizo otro y querer implementarlo ahora, o ya teníamos un reloj hecho para, no sé, para otro dispositivo y lo queremos portar probablemente nos lo anulen porque ya existía antes del anuncio tiene que ser algo innovador a partir de, de esta fecha eh, no puede ser subido por menores y por pues, algún lado aclara que menor depende de cada país en Estados Unidos creo que es 21 en Argentina creo que con más de 18 debería alcanzar eh, los empleados de los sponsors no pueden participar acá hay algunas restricciones Italia, Brasil, Quebec y México no pueden participar de este concurso Razones varias no las aclaran, seguramente tienen problemas con los concursos. En Argentina pasa algo parecido con la provincia de Córdoba, siempre que hay promociones, Córdoba queda excluida. Eh, Crimea, Cuba, Irán, Siria, Norcorea, bueno, países que tienen embargos con Estados Unidos tampoco pueden participar. Hay que subirlos por un Google Form, que es este que está ahí en el link. donde podemos subir el zip con nuestro código, o el video, el screenshot. Tenemos que mostrar el repositorio GitHub, que puede estar privado. A lo sumo nos van a pedir acceso para algún usuario que quiera ver nuestro código. Igual nuestro código va a estar en el zip, pero en algún momento hay que poner público. Esto lo piden porque después del concurso suelen hacer... Una página o un video donde linkean a todos las que suben el proyecto para que la gente pueda aprender de los ejemplos que se subieron en el concurso. Esto vendría a ser que las que subamos no puede tener cosas de, que degraden no, a terceros, insultos, difamaciones, es decir, no puedo subir cosas con símbolos de periodos complicados para la moral y ese tipo de cosas. Es decir, tiene que ser algo políticamente correcto, es un reloj, muchachos, no deliremos tampoco tanto. El, acá aclara de que no podemos subir contenido, material, con elementos que puedan violar las leyes. Por lo tanto, nos conviene mantenernos alejados de todo lo que sean eh, drogas, armas, cosas políticamente incorrectas también. Sí, vamos a, a mantenernos en un relojito que muestre números o agujitas girando, básicamente. La entrada tiene que ser original, sin publicar y que no puede contener material o elementos de terceros. Sí, nuevamente tiene que ser un material original nuestro. No podemos usar nada de terceros. No podemos incluir nada que viole la privacidad o propiedad intelectual de terceros. Acá lo mismo, logos de otras marcas eh, diseños de autores que no nos dieron el permiso, ese tipo de cosas, debemos obviarlos. Eh, lo que mandemos no está sujeto a ningún a ninguna posibilidad de reclamo o litigio, es decir, no somos responsables, lo subimos porque queremos, y después no podemos ir y quejarnos o demandar a los sponsors por ello. La entrada no tienen que incluir... Nada relacionado con los sponsors. No podemos poner el logito del de nuevo, Google, Instagram tampoco. ¿sí? Nos mantenemos bien alejados de eso. Un poquito de FAQ. Algunas preguntas frecuentes que tengan. que tengan sentido analizar. Que es Flutter Club, los jueces. Fechas, un poco de fechas. El 20 de enero es la fecha límite para entregar. Tengan en cuenta que la hora es y tenemos que publicar en github para el 5 de febrero como máximo para no quedar descalificado cuando son seleccionados alrededor del 10 de febrero se van a seleccionar los ganadores y se van a anunciar el 25 de febrero casi un mes un poco más de un mes después de que subamos nuestra entrada los premios ya los nombramos había un par acá que me habían interesado acá necesito que mi reloj tenga funcionalidad como alarma o stopwatches o sea sería cronómetros eh, no no se va a considerar, cualquier cosa que agreguemos como extra no lo van a considerar así que no vale la pena el esfuerzo tampoco simplemente el reloj con la información que nos provea el, el modelo de datos ¿tenemos que usar algo para, re, para recibir el modelo de datos? nos dice que no, que nos proveen el clock model no lo va a proveer directamente la API, eso lo vamos a ver en el código en unos minutitos eh, si necesito implementar dark and light mode, es decir, tema de nocturno y esas cosas y si hay que animarlos nos dice que no, que el Smart Clock maneja automáticamente los cambios de, de modo en base a la luz ambiente. Entonces eso lo hace solo, no tenemos que implementar nada. Eh, si queremos hacer alguna animación para que el cambio no sea tan brusco, sí, acá nos da una recomendación de cómo hacerlo. Eh, tenemos que mostrar información sobre el weather o la fecha. No dice que solamente lo que esté en el mock data ya tiene la información de weather, o sea, no tenemos que ir a pedirle un servicio externo, mostramos lo que nos diga el modelo eh, esta sí me parece súper importante porque nos puede ayudar mucho a hacer algo lindo podemos usar animaciones en flare, por lo tanto eso eso lo, vamos a tratar, lo podríamos explotar para hacer más linda nuestra interfaz eh, podemos implementar archivos, podemos tener separados por ejemplo, para decir good morning si queremos tener diferentes formas de decir good morning en inglés para no repetir siempre la misma frase y poder elegir una aleatoria podemos tener archivos externos por ejemplo en formato JSON, eso es válido tenemos que aplicar el código del Dart formatter ¿se puede trabajar en equipo? se puede pero se, lo va a subir una sola persona y la, el ganador va a ser declarado una sola persona por más que hayan trabajado en equipo y el premio si hay que dividirlo se tienen que arreglar entre ustedes acá nos dice si tenemos que crear todos los assets y nos dice que todos los assets que subamos tienen que ser creados o tener permiso de uso. Es decir, si vamos a una tipografía, revisen las licencias de la tipografía para ver que sean de libre uso. O haber comprado esa tipografía. No todas las tipografías que encontramos en, en Internet son gratis. Pueden usar Google Fonts para obtener tipografías con, que son de libre uso. No, hay, no hace falta que ande, que ande en Google Web. Así que no, si no anda bien no, no pasa nada. Y si queremos compartir nuestro, nuestro reloj, podemos usar eh, Flutter Web para exportarlo y tener una versión web que podamos compartirle a otros para que vean cómo se vería en el dispositivo de Lenovo. Como ya dijimos en el ítem anterior que era este, si no llega a andar bien porque, porque hacemos algo que Flutter Web no soporta bien, no va a pasar nada. Así que si lo quieren probar, exportar, lo prueban y si no, no pasa nada. Y eso es básicamente. Todo lo que tenemos del concurso, cosas importantes, entonces la fecha límite es 20 de enero del 2020. Queda un mes, dos meses básicamente para trabajarlo. Es un reloj que solamente tiene que incluir la parte de la cara, la parte visual de los números. Puede tener algún lugar donde muestre, eh, por ejemplo, creo que tiene la información del tiempo. Ahora vamos a ver bien esas cosas en el código. Criterios de evaluación que sea lindo, que sea novedoso, la calidad del código que escribamos y la ejecución en general, que sea performante y que las animaciones no estén trabadas, ese tipo de cosas. Así que esa es más o menos la introducción del concurso. La idea ahora es repasar el Getting Started con ustedes. Vamos a clonar el repositorio y vamos a hacer algún ejemplo muy simple para ver cómo crear, cómo empezar para crear nuestro propio reloj y a partir de ahí ya ustedes siguen solos con su idea. Así que ahora lo único que nos queda es poner manos en el código. Vamos a ver, para empezar con el código tenemos que ir a este repositorio y lo tenemos que clonar. Este repositorio nos va a dar dos ejemplos, uno que es un reloj analógico y otro que es un reloj digital. Venimos a clone, copiamos esta URL, luego nos paramos en la carpeta donde querramos clonarlo y ejecutamos el hit clone sobre esa URL. Si utilizan algún otro software, para clonar repositorio de GitHub, lo pueden hacer desde cualquier interfaz con la que estén acostumbrados. Una vez que ya está clonado, antes de abrir el Android Studio, vamos a ingresar a esta carpeta y vamos a ver el contenido. Como pueden ver, este repositorio tiene tres carpetas, una que se llama Analog Clock, una que se llama Digital Clock y una que se llama Flutter Clock Helper. Estas Helper son cosas comunes que nos van a permitir Inicializar nuestro reloj para solamente focalizarnos en la parte visual. Y estos son los dos ejemplos concretos que vienen en el repositorio. Vamos a empezar abriendo el lado dentro de Studio Y vamos a abrir el primero que es el analog. Y cuando abrimos el proyecto podemos ver que tenemos varios archivos. Vamos a hacer un como acomodar un poquito las ventanas. Vemos que acá tenemos nuestro método main. Nuestro método main llama a esta clase Clock. Customizer, que si la vamos a ver, está dentro de la carpeta Flutter Clock Helper, ¿sí? es decir, es una, una clase que nos permite inicializar nuestro reloj sin tener que hacer todo desde cero. Ese Clock Customizer recibe un callback que nos va a pasar un Clock Model, que es el modelo que va a crear con la data moqueada, es decir, con la data que podemos mostrar en nuestro reloj que básicamente, por ejemplo, tenemos un método que nos dice si el formato de la hora es 24 horas, cuál es la ubicación a mostrar, por ejemplo, en este caso es Mountain View, podría ser cualquier ciudad, cuál es la temperatura, cuál es la máxima, cuál es la mínima, cuál es la condición del clima, este Weather Condition, eh, dice si hay nubes, si hay niebla, si está lloviznando, si está nevando, si está soleado, si hay tormenta de truenos, de truen, perdón, o si hay mucho viento, por ejemplo. Con eso podemos saber todo eso. Lo tenemos como string, este weather string, o lo tenemos como una condition. Vamos a ver en qué unidad está la temperatura para ver si es Celsius o Fahrenheit. Tenemos un string que nos da la temperatura ya con el unit string, la máxima y la mínima. Tenemos el unit string que nos dice ya cuál es el, la unidad en la cual estamos viendo la temperatura. Es decir, todo lo que podemos necesitar para mostrar la información en pantalla, la vamos a sacar del clock model. Y con ese clock model nosotros vamos a armar nuestro propio reloj, que en este caso es un analog clock. Este analog clock ya sí es parte de este ejemplo, es este archivo analogclock.dart, genera un stateful widget y tiene un estado, este estado tiene algunas variables, tiene un listener al model, cuando el model se actualiza porque cambia, supongamos porque cambia la temperatura o porque cambia la ubicación o lo que sea que cambie, nos va a avisar por este listener y nosotros en este listener básicamente lo que hacemos es un set state con los nuevos valores que querramos leer del model, por ejemplo en este caso está leyendo la temperatura, la máxima y la mínima y la convierte en otro string, agarra cuál es el condition, es decir, cuál es, cómo está el clima afuera y agarra la ubicación y con eso después va a crear la interfaz. Básicamente acá podemos hacer lo que queramos. Tiene un método para ver si el widget cambió, para poder remover los listeners. Cuando hace un dispose, remueve los listeners también para que no queden colgados. Y luego tiene un método update time para que cada un segundo actualice el, la hora del reloj de manera automática. Este set update time lo podemos copiar en general para cualquier reloj que necesitemos. Acá lo que está haciendo es que la duración es de un segundo menos algunos milisegundos. Y eso es porque entre que se cumple un segundo y nosotros dibujamos hay una diferencia de milisegundos. Si nosotros nos vamos corrigiendo esa diferencia y solamente hacemos un tick del timer cada un segundo. Podemos hacer que en algún momento nuestro reloj atrase. Es por eso que hace esta resta. ¿Sí? Supongamos que cuando nosotros leemos el Now es con 53.5 segundos, estamos a la mitad del segundo. Entonces, el próximo, la próxima vez que queremos mostrar la hora es dentro de medio segundo, no dentro de un segundo, por si nos entiende bien. Y luego tenemos el método Build, que lo que nos permite es, eh, dependiendo si el modo es Brightness o, o Dark, elige los colores, eso para que haya un cambio automático luego define algunos estilos de, de, de tipografías, algunas columnas, acá usa semantics que es algo de accesibilidad para cuando hay el reloj quiera leer la pantalla para la gente por ejemplo no vidente, eso también es importante, cuidar la accesibilidad sobre todo en un producto como, como esto que es un reloj de, de mesa de luz y luego básicamente tiene un stack y va dibujando un montón de cosas, en este caso tiene Varias clases auxiliares, uno se llama drawHand, que esta drawHand es una, que, una clase que sabe pintar las manecillas del reloj. Después tiene la hand genérica, que es como la, la clase padre, y después tiene un containerHand, que es la otra manecilla del reloj. Vamos a verla en el dispositivo y vamos a ver qué podemos modificarle para entender cómo está creada. Y ahí una vez que está corriendo, podemos ver que tenemos las manecillas del reloj hora, minuto, segundo, tenemos la temperatura actual, tenemos el rango de temperaturas mínimo y máximo, tenemos que esto está soleado y que la ubicación es Mountain View California. Todo lo que está afuera que está en blanco incluido este iconito es lo que nos genera este Clock Customizer y nuestro Analog Clock solamente está dibujando dentro de, esta, dentro de este rectángulo más celeste, este lo que nos permite es cambiar, por ejemplo, que está Rainy y ven que ahí actualizó el modelo. Eso se llama, o pasarlo a Fahrenheit y ahí tengo las temperaturas en Fahrenheit. O decirle quiero el modo Dark y ahí tengo mi reloj en modo Dark. ¿sí? Nos permite jugar un poco para ver los diferentes settings y poder probar qué va a pasar con nuestro reloj. El caso del digital es exactamente lo mismo, pero creando una clase llamada Digital Clock y de hecho como se ve en la página web muestra solamente la hora por lo tanto es mucho más simple lo vamos a ver directamente acá en GitHub si vemos la clase tiene una sola clase esta clase define los colores básicamente del texto y luego lo que hace es pone dos textos uno con la hora y otro con el minuto dentro de un stack y estos textos están seteados para utilizar una tipografía que se llama Press Start 2P que es la tipografía esa que se ve como si fuera de 8 bits y es lo único que hacen. Le agrego un shadow y no hace nada más, no muestra ninguna otra cosa más que la hora y los minutos. Por lo tanto es mucho más simple. Vamos a ver cómo crear el, nuevo, el nuestro propio. Lo primero que nos dice es que clonemos eso, que podemos elegir uno de los ejemplos de este gozo, correrlo con el IDE o con Flutter Run. Y para crear el nuestro propio necesitamos Will your clock inside the folder. Ok, tenemos que crear un folder con nuestro nombre. Bien, para, para empezar dice que podemos utilizar el uno que ya exista y modificarlo. O empezar desde ser usando Flutter Create y el nombre de nuestra clase. Vamos a crear nuestro prueba clock usando Flutter Create. Mientras tanto, en nuestro IDE, vamos a ver qué tenemos que importar. Acá vamos a importar con el Package Clock Helper Dart. Bien, vamos a copiarnos esta línea. Como, como ven, el Flutter Clock Helper está agregado como una dependencia utilizando el path, de manera que sea más simple y esté visible para nuestra aplicación. Vamos a cerrar este proyecto y abrir el que acabamos de crear. Vamos a ir a nuestras PubSpec YAML y a crear nuestra dependencia y vamos a darle a packages get, luego vamos a ir a nuestro ejemplo en github y vamos a copiar esta función main ya que esto lo vamos a necesitar y vamos a reemplazar el main.dar por esta función de ejemplo vamos a importar todas las cosas que necesita para trabajar, este clock customizer lo tenemos que importar, vamos a definir nuestro prueba clock obviamente como un stateful widget porque vamos a tener un estado que es la hora que va a ir cambiando y como queremos que esa hora vaya cambiando nuevamente vamos a volver al digital clock y vamos a tomar prestado lo que ya sabemos que necesitamos vamos a necesitar la fecha actual y un timer vamos a necesitar el init state el lead update widget vamos a usar el dispose vamos a usar el update timer todo menos el build vamos a copiar todo todo todo menos el build que es lo que queremos hacer de nuestra manera venimos a nuestro state pegamos el código y tenemos que importar la librería async nos está faltando el model porque acá tenemos que decirle que recibimos un model y ese model lo vamos a recibir por el constructor. Ahora sí, me estaría faltando reemplazar esto por el nombre de nuestro widget y ya con eso estaría. Podemos hacer una prueba fácil y decir que vamos a mostrar un texto que contenga el weather string. Vamos a empezar con eso y a partir de ahí vamos a pensar qué es lo que queremos hacer. Se ejecutó nuestra aplicación, vemos que tenemos el recuadro que encapsula el área donde se supone que tenemos que dibujar y aparece la palabra Sunny en el texto que pusimos. Obviamente este Sunny debería estar atado al Rainy y cuando cambia el estado actualiza automáticamente nuestro widget, por lo tanto nuestro setup está completo y podemos trabajar en nuestro reloj. A partir de acá va a ser solamente un poco de imaginación si yo centro esto me aparecería, aparecería centrado, etcétera. Lo mismo que venimos haciendo con Flutter desde hace muchos capítulos. Lo que yo quiero hacer es obtener primero los, la hora y los minutos en dígitos separados. Para eso voy a valerme de vuelta del ejemplo. Voy a tomar prestado cómo obtener los minutos y las horas. Esta clase de format. No existe, seguramente es una librería que nos vamos a fijar cuál es la que usa. Necesitamos el paquete Internationalization que aparentemente está incluido. Vamos a importar. Ahora sí, voy a obtener dos, dos caracteres con la hora, sea de 24 o, o 12 horas y dos caracteres de minutos, 00 a 59. Con eso vamos a generar cuatro widgets. El hora1 va a ser un texto que tenga el primer carácter de la hora después quiero otro widget que tenga el segundo carácter de la hora luego quiero el primer carácter del minuto y por último vamos a agarrar el segundo carácter del minuto y eso lo vamos a meter dentro de una fila que sea h1 h2 m1 y m2 actualizamos y ahí vemos que dice 1704 que coincide con la hora en la que estoy grabando este video, pero no se ve nada lindo, por lo tanto, vamos a darle un poco de estilo. Vamos a sacar un estilo default, no me voy a gastar mucho en qué vamos a usar, solamente quiero uno que sea más o menos grande. Justamente ese caption no, creo que los display 1 es grandote. Bien, display 4 va a tener que ser suficiente. Y le vamos a aplicar el mismo estilo a todos. Vamos a darle un poco de separación. Vamos a separar todos de manera igualitaria para tener nuestro reloj ahí. Y vamos a crear un widget más que va a ser condicional. Que vamos a poner, Ajá. ahora vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Que es el dos puntos. Y el dos puntos también queremos, vamos a ponerlo como un widget mejor para editor, Y que sea el dos puntos. Y acá vamos a poner el set. Ahora queremos hacer que el separador ese titile. Entonces tenemos que tener otro separador que sea por ejemplo no sep, que no hay separador y que sea un espacio. Vamos a tener un booleano separator igual a true y vamos a decir if show separator sep no sé nos tiró un warning por la versión de, de, de Dart que estamos utilizando actualizamos y un packages get para que desaparezca ahora nos queda solamente invertir ese set y el mejor lugar es cuando entra al update timer entonces show separator igual a no show separator entonces en cada segundo que actualice deberíamos ver titilar nuestro dos puntos vamos a reiniciar por las dudas bien no esto no está funcionando porque esto está actualizando cada un minuto nosotros lo que queremos hacer es actualizar cada un segundo por lo tanto tenemos que usar este otro timer vamos a reiniciar la aplicación ahora sí y ahora sí como ven cada un segundo va titilando nuestros dos puntos vamos a hacer otra cosa linda que sería, vamos a agregar esto en una columna y vamos a agregarle arriba un container, este container vamos a decir que sea de color rojo, vamos a decirle que sea de cuatro puntos de alto, ahí se ve la barrita roja, pero Vamos a querer que el ancho esté calculado de alguna manera. Vamos a decir que la barra va a ser del ancho de nuestra pantalla multiplicado por la cantidad de segundos que la necesitamos conocer. Este format nos devuelve un string, por lo tanto, para convertirlo a entero tenemos que, ahora vemos cómo lo convertimos. Lo que queremos hacer es que sea la cantidad de segundos dividido 60. Necesitamos llamar a num.parse. Ahora sí, estamos agarrando un string y lo estamos parseando como número. Si yo salvo esto, vamos a reiniciar por las dudas, no estaría funcionando. Vamos a imprimir que es Seconds para ver qué está trayendo. Seconds está bien. Lo que no está bien aparentemente es mi bar width, no estaría cambiando. Ah, acá hay un dividido 0 que está mal, perdón, es punto cero. Ahora sí. A medida que pasan los segundos, la barra va creciendo y cuando el ancho de la barra llega al 100%, eso indicaría que cambia nuestro segundo. Algo que no está muy bueno es que vean que cuando titila, los números se mueven, eso es porque el ancho de nuestro espacio es diferente al ancho de nuestros dos puntos en la tipografía, eso lo podemos arreglar usando una tipografía de espacio único o calculando para cada uno de estos textos cuánto es el ancho que le queremos dar para que no pase eso de que se mueva para un lado y para otro, no es algo muy importante ahora, vamos a ver cuando llegue al final, cambio de segundo y empieza de vuelta. Entonces ahí tenemos como una re representación visual de cuándo va a terminar el segundo. Podríamos agregar acá abajo, por ejemplo, vamos a agregar una fila. En esta fila queremos agregar primero la temperatura. Por ejemplo, vamos a poner un texto que lo vamos a sacar de Widget Model Temperature String ahí vemos la temperatura, luego vamos a agregar un separador y vamos a agregar el weather condition string también y a esto le vamos a agregar un padding de 16 debajo podríamos agregar otra cosa exactamente igual pero con el location por ejemplo y antes del location como nos dicen que podemos, podemos poner un icono con el iconito de ubicación. También podríamos agregar iconos y al weather string mapearlo a un icono a cada uno. Eso vendría a placer de cada uno. Y en este espacio que nos sobra a la derecha, por ejemplo, podríamos poner una animación en Flare que esté haciendo algo. No, no sé, como para decir que pongo algo. Y si no, lo puedo dejar vacío. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Como ven, crear el reloj es sumamente simple para este concurso. Por lo tanto, les recomiendo sentarse a pensar ideas locas de, de algo que se pueda hacer, que le gustaría a ustedes como un reloj, tratar de diseñarlo lo más lindo posible y tratar de implementarlo y llevarlo a la práctica para participar. Es una muy buena oportunidad para aquellos que todavía se están animando a programar es sumamente simple, hay que escribir muy poco código, tenemos casi todo resuelto, lo único que tenemos que hacer es un solo método build, al cual podemos tomar prestado casi toda la lógica difícil del state de los widgets que ya tenemos y solamente concentrarnos en el build para practicar, armar interfaces que se vean lindas y que tengan una buena performance con animaciones, con todas las cosas que se les ocurra agregarle. Una vez que terminamos nuestro reloj, lo que tenemos que hacer es prepararnos para enviarlo. Primero es darle formato al código Dart. Si estamos en el Android Studio o Visual Studio Code, tiene un comando. En el caso de Visual Studio Code es Alt-Command-L y se formatea automáticamente. Vean que ahí me, me, me, par, me parte las líneas cuando son muy grandes. Si no, eso también tendría que estar en código Reformat-Code. En Visual Studio Code también está la opción, solamente tienen que buscarla. Verificar que estemos en el Flutter, en el canal Stable de Flutter y probar que ande todo bien. Luego tenemos que borrar las carpetas iOS, Android y Web si existiese dentro de nuestro clock y ejecutar el comando Flutter Clean. Con eso vamos a borrar casi todo lo que es extra para que el archivo pese lo menos posible. Luego Agarramos, nos paramos en el directorio Flutter Clock y hacemos un zip que contenga el clock helper y nuestro clock únicamente. Y lo último que nos quedaría hacer es en otra carpeta descomprimir nuestro zip y seguir estos pasos y ver si realmente funciona la aplicación de nuevo. Si funciona de nuevo, podemos hacer el submit. Y si no, y si no, tendremos que revisar los pasos para ver qué está fallando. Así que, bueno, gente, eso va a ser todo por hoy. Por favor, pónganle pilas. Muy recomendado participar en este concurso, no es una cuestión de ganar, es una cuestión de probarse a ustedes mismos qué tanto saben de, de Flutter, si ganan mejor, pero nuevamente es una cuestión de utilizar esto como un disparador para poder mejorar en, nuestro, en nuestras skills y tener algo concreto con lo que trabajar sin tener que andar haciendo el típico hola mundo que ya estamos aburridos de hacer y ver. Así que bueno gente, no se olviden de dejar comentarios si participan, si no participan, ideas que tengan, cosas que quieran que veamos juntos, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos la semana que viene.